influyen, pero más o menos por lo que he escuchado, lo que he dicho lo que realmente pienso. De pronto, con alguna exageración, con algún momento de exacerbación, producto de la emoción del partido, producto de que se nos iban dos puntos vitales rumbo a Qatar, producto... De esta, este, de esta actitud antipática, no con Uruguay, sino con el fútbol, por parte de Alfaro y sus dirigidos, de hacer tiempo permanentemente, de las acciones pusilánimes del árbitro, que también es cierto, pudo haber dejado a Uruguay en inferioridad numérica, en fin. Este, eh, Debe ya, le pido disculpas, por más que más o menos estoy repasando cosas y no debería rectificarme conceptualmente nada, conceptualmente, no me rectifico nada, de pronto alguna expresión y si haría alguien que no lo tome a mal, se lo pido a corazón abierto. Eh, a los hermanos uruguayos de Montevideo, a los hermanos uruguayos del interior, a la gran cadena oriental de fútbol, a la gente de a los uruguayos en el mundo que nos están pidiendo la repetición del gol. Aquí va, luego el cierre de mi parte hasta mañana en hora 25. Ya comente y conduce a Olaquiana, y siguen trabajando a full. Bruno Piñero, Polaco Méndez, Carlos Alberto Condensa, Matías Vallejo y los comentarios Gustavo Clavijo. ¡Abrazo enorme! Gracias Botijas, eh. muchísimas gracias a los Botijas, a los Botijas Uruguayos, ganamos con las rodillas en la garganta. Adelante con el gol, muy buenas noches. Sigue demorando el marcador Castillo lateral que va tomando el equipo ecuatoriano, que vino a empatar y está empatando, y nos está complicando, estamos quedando cuarto con mejor saldo que Colombia. Vamos a Barca, cuando terminen todos los partidos, la pelota abarcada abierta, va saltando el equipo uruguayo. la pelota para el jugador Gómez, atropella a Maxi Gómez, llegó primero el golpe, allá desestima el juez porque tomó la flota de Gastón Pereiro, remata, rebota, va Uruguay, lleva la flota Valverde, va Uruguay, Valverde para Nández, entra Nández en acción, se va como cayendo, viene centro, ¡está! ¡Gol! con anular el gol del equipo uruguayo, pero que los futboleros lo sentimos como ajeno, como insensible, como contra natura, como un exabruto, como una basura. ¡Entra Pereiro! ¡Nandes enorme! Disculpe que haga terapia con el micrófono, que me ole. Ustedes podrán imaginar cómo quedamos en el estadio los jugadores nosotros. Y ahora tuvimos tiempo ante este equipo ecuatoriano que vino a empatar y está bien que los cuadros que salgan a empatar pierdan y que pierdan así y que pierdan con dolor y que pierdan en el final Pereiro a ¡Ah, nosotros de cabeza está ganando Uruguay por un tanto a gran mérito uruguayo porque no bajó los brazos nunca. Es merecido, hablando de justicia, eso es justo. Uruguay fue el equipo en la cancha que quiso ganar con más o menos, con mejores o peores argumentos con más recursos o menos recursos, pero futbolísticamente quiso ser protagonista. Ecuador vino a demorar, a dormir el partido y apareció Nández todo corazón. El pase de Valverde, el centro de Hernández y el cabezazo de Pereiro saludando la bandera, saludando las cuatro estrellas un cabezazo ganador de Gastón Pereiro, en algún momento se tenía que dar, teníamos que cruzar nomás la línea del Ecuador, gana Uruguay y trepa, trepa, y trepa en la eliminatoria. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!